Ok, ok, bien, bien, bien, bien, bien. Con el de DPK Producciones, Wardrobe Sound. Enganchado a esta depresiva vida la Enganchado a esta depresiva vida Mi voz pone final, punto y coma Prosigue la partida sin mi ficha en el tablero Marca mi rápida estampida Siempre me gustó soñar y saber cómo acabar Aunque ahora me contento frío Marco este intento de llenar solo una hoja Antes de que acabe el tiempo Y volver a sonreír como un niño Desde dentro de mi infierno El invierno ha llegado Mierda, ahora no hay conciertos Donde la gente juntarse para estos soluciones que me digan los expertos donde rosa desierto de emociones intentos, devociones, creaciones sentimientos, adormecido yo me encuentro y en las ganas de luchar enlatadas de momento me reencuentro con mi yo volver a cabalgar rimas como zurdo diesto mientras mi cabeza piensa encontrar felicidad y no solo el lamento del cual también aprendí hasta solo poco a poco en la corteza de ese árbol endurece mi trayecto, proyecto al cual inyecto fuerzas para no estallar por dentro y son solo unas líneas de dos duelos desde aquí mando un saludo a la gente que sigue sintiendo esto y su arte hace pensar que a la mierda todo el resto que a la mierda todo el resto Hijo, cultura, no hay duda, rompieron la moldura El capital se copió de la estructura y aún le dura La móvil en el underground se vive más pura Como el aire de las montañas que cura y no me atura Moverse se complica, pero siempre andamos a diferentes alturas dime lo que sumas, del peca, peso pluma Recogiendo los pedazos y haciendo una escultura en la basura Valorando lo que la gente ya no usa Disfruta la ruta hasta el día de tu sepultura Dime lo que te perturba es la muerte pues la tumba retumban en tus oídos Pensamiento que tú no has elegido Andamos perdidos sin atención Como si todo lo hubieras aprendido Y en cada error, en cada cruce de caminos Hay una oportunidad para estudiarte como un libro Grabados a mano que no solo tú has escrito Unos están hechos a lápiz y otros con cincel y martillo y palabras hasta en el filo Si el miedo se apodera de las acciones Estamos jodidos, por eso debemos juntarnos Porque somos uno, recuerda Estamos dentro de la tierra, mucho desorientado que se envenena, solo hay que darse cuenta, pero es difícil ver algo cuando subes una cuesta. Si tu comentario no ayuda o anima a pesta. Sea si amable con tu tribu, es la única respuesta. Cainoner con la mesa puesta. Hey. Sí. Yeah. What's up, son? Me Yo. Yo. 2021 ya, eh.